Pues que se necesite, pero que hagan mejor las cosas con un estabilizador. En este caso usaremos el Tigi Mobile 2. Pero como ya tenemos un vídeo, vamos a aprovechar ese vídeo y vamos a pasar a edición de vídeo. Utilizaremos un móvil, ese móvil lo enchufaremos al ordenador. En el ordenador abriremos fotos y pasaremos todos los vídeos que hayamos grabado. Una vez ya tenemos exportado todos los vídeos que queremos pasar, vamos a hacer un ejemplo con un vídeo para eso nos vamos a abrir Motion y queremos hacer un archivo eh, lo vamos a hacer en 4k ultra hd y a 60 fotogramas por segundo va a como no, no, 94 y la duración está bien vamos, luego la, vamos a cortar la duración así que vamos a abrir un proyecto de Motion, eso le va a costar un poco porque tiene que hacer, renderizar cosas 3D y ahora una vez ya abierto vamos a exportar a Motion el vídeo, aquí lo tenemos y queremos hacer el vídeo es de los girasoles, no vamos a irnos más acá a ver uno que podamos hacer. Este está muy bien. Este lo seleccionamos y vamos a importar. Y ahora tenemos aquí. Eh, como está grabado a 4K, se colocan las dimensiones del archivo que estamos creando. 4K. Vamos a hacerlo esto hasta aquí de pequeño para que sea cortito el vídeo lo suficiente vamos a irnos aquí bueno pues ese es el vídeo normal andando por hasta el final y lo que vamos a hacer pues va a ser lo vamos a poner rápido lo primero aquí en inspector bueno, en biblioteca vamos a ir a comportamientos y vamos a dar una y quiero comportar que vaya reprogramado ajustar velocidad. Entonces, yo puedo ajustar, como se ve ahí, la velocidad de un vídeo. La voy a tirar ahí y aquí en ajustar velocidad 100 sería la velocidad normal. En este caso, le vamos a querer a por ejemplo para que veas cómo se vería ahora va un poquito lento porque eh, lo está renderizando entonces vamos a quitar el sonido del vídeo y lo está renderizando ahí pero se vería como ya se acabaríamos aquí aquí acabaríamos y ahí podríamos hacer pequeño esto cortar este vídeo lo cortamos por ahí y la duración lo cortamos por ahí nos dura unos 25 segundos ahora antes nos duraba unos 6 minutos así así que una vez esto que ya está puesto un poco rápido solo falta que lo renderice Vamos a ya ponerlo un poquito, un poquito vamos a ponerlo más rápido, a, pues a 1000 no, vamos a ponerlo a 3000 todo el rato. Vamos a cortarlo por aquí otra vez y ajustarlo al tamaño de su contenido. Ya está un poquito renderizándose, pero sería hasta allá. Con esto, mientras se renderiza, vamos a pausarlo, vamos a irnos a la biblioteca, vamos a poner un filtro de color. Color no vamos a hacer más oscuro, no. Vamos a hacer primero unas. Más... Vamos a. Está bien curvas de color, vamos a ponerle curvas de color y también vamos al contraste no queremos herramientas hdr eh, pues vamos a yo creo que este va a estar por ahora con este si no Aquí el curva de color, vamos a ajustarle. Lo podemos ver aquí el contenido que vamos haciendo. Este es menos brillo, queda como más verdoso. Pero para hacer un poquito más verdoso, vamos a irnos a, también al proyecto. Al proyecto no, a propiedades. Y vamos a decir: aquí, procesamiento del color, cámara cromática amplia, HDR pero como el vídeo no está grabado en HDR nos va a quedar peor así que para eso nos vamos a... a ver, lo podemos poner pero va a quedar más verde pero más oscuro así que por ahora nos lo, lo vamos a dejar en así nos vamos a ir a las curvas de color, la iluminación vamos a poner más bajita está bien, así, vamos a ajustar un poquito de amarillo, que es el azul, esto es más amarillo, más azul, entonces no queremos muy azul, queremos más amarillento, tampoco mucho, tampoco mucho, y ahí... yo creo que ya estaría a lo mejor un poquito mejor azulado pero se verían las hojas un poquito mejor, peor así que yo creo que ahí ahí es perfecto el verde vamos a ajustar este para las hojas está muy bien también podemos hacer una máscara para que solo se ponga verde aquí pero vamos a hacerlo así no necesitamos mucho verde ahí estaría bien Vamos a ajustar el rojo, el rojo es más para acá, lo queremos poco rojo, un poquito rojo sí lo queremos, para el suelo, porque así se ve ya un poquito muy mal. Así está perfecto, y con eso ya hemos puesto un filtro. Para que veáis ya la diferencia, nos vamos a ir al filtro. Lo voy a quitar, lo voy a poner, lo voy a quitar, lo voy a poner, nos ha quedado un poquito mejor, incluso la iluminancia un poquito así más, ya nos queda muy bien. La velocidad ya la hemos ajustado, vamos a ver, ya se habrá renderizado un poco al menos, pues por ahora esto está muy bien. Así que por ahora vamos a dejarlo así, a esta velocidad, incluso como son 7 segundos enseguida lo hemos cruzado, ahora no lo hemos cruzado tan rápido porque se está renderizando y va lento, hasta que se renderice del todo, pues ya cuando se renderice del todo nos irá ya bien. Eh... Pues aquí ya hemos ajustado todo un poco, eso sí hemos grabado un poquito torcido para la derecha, así en rotación la podemos ajustar. Bueno, también la escala, pero eso está bien. La posición está bien, o sea, la tenemos centrado. La pasidad por pues, si queremos hacer que al principio baje de brillo que se ponga de fundido. De negro a, al vídeo para que no se vea directo, pero eso ya lo vamos a hacer en iMovie. Por ahora con esto nos valdría para los filtros de color y todo. Bueno, con eso, con eso nos valdría. Así que ya tenemos nuestro vídeo hecho. Luego lo pasaremos a iMovie y ya estará muy bien el vídeo. dos cosas. Bueno, la verdad es que más una que otra, pero hemos hecho grabación de vídeo y edición de vídeo. La grabación de vídeo, ya estaba hecho de vídeo, pero luego lo hemos pasado a la edición de vídeo y hemos aprendido a cambiar los colores, poner los colores y filtros correctamente en motion Ahora, vuelta a mi vez. ¡Ah, hola! Espero que os haya gustado el evento y hayáis gustado de Battlefield FM. ¡Que tengáis una feliz semana!